que también hay una representación bueno, de claro, sí. hay una representación de la zona, de las asociaciones del Trabuco, de axiona, miembros de profesores del instituto de Archeona, Ayuntamiento de, de Villanueva de, Villanueva de, de, Villanueva de ah, y señor. habíamos hecho un trabajo eh, de colegio en Carnapáez, alcaldesa. Y venían a hacer también entrega de material de ropa, eso, eh. de abrigos, zapatos vale, y avisan. todo eso. Estamos enfrente del centro penitenciario de Archidona y uh, bueno, lo que veníamos a hacer es una acción solidaria para traer uh, uh, uh, ropa. En concreto porque uh, las quejas que han venido por parte de la familia uh, de los presos que están aquí uh, encarcelados desde hace ya dos semanas, pues que a día de hoy uh, tienen la misma ropa básicamente que traían cuando salieron de Argelia en Patera. ...y por lo tanto pues hay una necesidad urgente... ...de que tengan ropa pues, para poder abrigarse... ...entonces pues estamos aquí a la espera ahora mismo... ...de saber si nos facilitan o no el acceso a la cárcel... ...pues para poder uh, entregar toda esa ropa... ...que hemos ido recaudando de diferentes pueblos de la comarca ¿no? ...de Villanueva del Trabuco hasta Arción ¿no? ...entonces bueno, pues estamos a la espera ahora mismo... ...la situación y lo que nos vienen a plantear eh, los familiares... ...es que eh, la situación de, de los encarcelados... ...es una situación a día de hoy pues de, de presidiario, vamos a decir... ...que eh, llegan y se acercan a las la familias pues con, con esposas... Eh, ...tienen eh, el típico, eh, pa, eh, la típica cristalera y con teléfono... ...para poder comunicarse con la familia, ...no se pueden abrazar... Eh, ...a día de hoy no les permiten entrar ni eh, productos de higiene... Uh, y uh, hay escasez de medicamentos y demás. ¿no? Nos comentaba ahora mismo una familia que acaba de salir, concretamente porque pues, tienen problemas precisamente para poder facilitar medicamentos que necesitan. Entonces, esa es la situación real por lo que nos transmite la familia. Entonces, nosotros estamos simplemente tratando de denunciar eso, de uh, solucionar un poco el aspecto de, de la vestimenta y, y también hemos venido con una letrada pues para poder entrar y, y que pueda asistir uh, jurídicamente a, a una serie de, de, uh, de inmigrantes que están aquí encarcelados. Uh, porque, pues a día de hoy tampoco están facilitando el hecho de que puedan entrar abogar, abogados para, para informar y para asesorar. ¿no? Entonces, pues para eso estamos a la espera. no se pueden visitar más. Por ahora estamos empezando para darle las penas y preparar la. A la gente para, para, para preparar las cenas. Que... Vale, pero... Ahora mismo es imposible. Vale, pero aquí hay, hay dos cuestiones. Es decir, la primera concretamente es que nosotros somos diferentes asociaciones de la zona y demás. Lo que asociaciones veníamos... de qué? qué pues, hay asociaciones concretamente de, de Archidona, asociaciones de, ¿De, de... ¿Una asociación de mujeres? ¿De mujeres no, profesores del Instituto de Archona, concretamente, yo soy el jefe de estudio. ¿Y qué dejemos hacer? Pues, concretamente, hacer precisamente toda la colecta y toda la ropa que hemos traído, porque nos cuesta concretamente por los familiares que se han puesto también en contacto con nosotros, porque están en Archona muchos de ellos ¿Puedo que tienen que problemas. Roja y, pues, acá recibiendo... No, es estupendo, no, pero lo lo, hace, lo que no, allá. Si eso no lo ponemos en duda, la cuestión es cuanto más ropa allá, pues mejor si quieren hacer entrega. Lo que eso, pasa, pero entonces, si dirigen ustedes a la Cruz Roja, aquí es, es un centro de intercambio. Sí. Eh, si no podemos hacer recepción, en principio, porque estamos, no estamos habilitados para eso. Que está habilitado precisamente pero, con, pero, roja, es, pero, por sí. con roja, o de pero existe, pero existe un inconveniente en que nosotros dejemos la ropa y se pueda distribuir. Pero yo, eh, yo personalmente no lo puedo hacer. Y eso, quien distribuye ropa y quien distribuye todo es roja. El problema, le, disculpe, yo soy sí, la abogada sí, que sí, viene sí. a hacer la visita. Sí. El problema es que hay familiares que no tienen la posibilidad de traer directamente sí. la ropa porque no pueden venir a visitar a sus familiares. Pero esto tiene ¿Qué algún tato? inconveniente no, no, en que sí. se pueda entregar. A ver, a aquí fecha. personalmente no, porque no hay un sitio de recepción de esa rostro. Pero, sí, pero cruz ¿Hay roja no cruz roja, eh, suministra a todos los internos todos. que hay aquí. A todos, ¿Sí? ...a todos los internos... Todos los ver, ...para el ¿sí, frío que, demanda que está pasando... ...para todo, es decir, ver, bueno... ...en su medida de posibilidades... ...pero bueno, que a nadie se muere no de eh, frío... pero dentro no hay frío. ...a ver, ¿Hay hay gente? le comento... Ver. ...si no tiene inconveniente... No, no, ...los no, familiares no. han hecho una demanda muy concreta... ...porque sí. los internos sí están demandando... ...ropa y están demandando abrigo... ...es decir, yo entiendo que Cruz Roja... ...estará haciendo todo lo posible... No, ...pero esa demanda está... ...porque por eso es por lo que se ha organizado... ...la recolecta además entre organizaciones yo, yo de la yo, zona... Pero que la, que la demanda entrega. está.. decir, sí, me la pueden entregar a mí, pero que yo no puedo recustarme esa ropa, porque yo no voy a ponerme con ellos quién necesita qué. Entonces, Entonces eso es tiene que, que la clorbo, clorbo, pero... Como es una situación anómala, no hay asistente social, debería de verlo. No hay, o sea, hay una serie de cuestiones, no hay equipo médico asignado al centro, debería de haberlo. Como es una situación anómala, por eso no hay atención 24 horas. Sí. Eh, está ah, pues, mal ¿eh? ah, no, está mal informado el defensor del pueblo y Málaga coge porque han hecho visitas al recinto y no está. Pero vamos, que en cualquier caso... Tenemos un teléfono de urgencia No, no, el teléfono de urgencia es obvio, pero que la asistencia social... En relación al centro de internamiento, sería la vía a través de la cual, como pasaba en el centro de Capuchinos en su momento en Málaga, se podría hacer entrega de ropa. Y se ha hecho durante todos los años últimos que existió el centro de internamiento. Lo único que le quiero decir es, que como la situación es anómala sí. y no existen los conductos que reglamentariamente están previstos para poder hacer la entrega de esa ropa, si es posible, ya que se ha hecho el esfuerzo por parte de muchas organizaciones sí. en la comarca, se ha hecho el esfuerzo de venir aquí en demanda de los familiares, que por lo menos lo puedan tener en consideración a la hora de poder recesionar la ropa y si luego en el interior del, de la prisión a... sable, vale. la, la Cruz Roja lo redistribuye lo no, si o no, estamos, si estamos, pero ya le digo ver, porque es una situación que entendemos que es anómala. ¿El listado de nombres si es para hacer una visita letrada? El listado de nombres, pues eso es un tema que también a través de. de desconozco. la verdad. Es que pues no, yo no sí sé... le digo, la asistencia letrada sí, sí es bueno, una. Bueno, pero cuestión la asistencia letrada tendrá la... todo el derecho, pero supongo que, bueno. que será cuando. cuando va a hacer el tema de cartería y. será... Todos tienen derecho a asistencia letrada, sí, cuando se va a ver la notificación o ¿no? ¿no? lo que sea. No, disculpe. Pero para sí, qué esto sí ya es más serio. Ver, Yo he sido designada directamente por los familiares sí. de, esa, de esa lista de personas para asistirlos jurídicamente lista, como abogada particular. Bien, sí. Entonces, eso sí es una cuestión. Para lo que no hay horario... En un momento ágil, no, cuando no se permite. Lo que usted me no, diga, yo le informaré al responsable del centro de todo lo que usted me dice. Pues solo que y como usted que... quién es, yo le digo que es la letrada de ahí y que usted se quiere entrevistar con, con esta persona. Con mis clientes, ¿no? uh -huh. claro. Sí. Es que, el de... es que eso, sí, eso sí que no es una. O sea, si se impide en un momento determinado, si sea, se me impide la. No, no, pero me sorprende, yo... me sorprende que sorprende? eso, que debería de estar naturalizado, viene un letrado que quiere ver unos sí, internos, si directamente se le toma nota y se lee. Les digo que este es un intento de No es una pues me tiene, a ver. me dice, si me dice entonces, quién es, usted me dice lo que me me sea identificación y su. Público. Y ahí tiene el listado de personas persona que que a visitar, que por eso mismo se priorizan las cinco primeras por lo que usted quiere. En principio, le indicaré a uno con más de la ropa, el cambio de oferta. Le pueden indicar lo que usted quiere también para los clientes. Pero es una cuestión en paralelo, ¿eh? Se haga con la ropa lo que se haga, el tiempo que yo pierda aquí esperando es el tiempo que pierdo de poder verlo. ¿no? Lo digo para no interferir tampoco en la en el momento de la cena si sí, es la cena la, la poca, cena poca, no sí, si me entiende no, hecho, aquí sí, el también, que que tomó, cabela. Cabela. aquí no puede no podemos uh, pues, paralizar sí, voy, a ver es yo bien. le voy a informar el responsable de esto bien, todo lo que es. no, sí, sí, sí, Y sí, el de el se el No No, no, pero la... sí, sí. que le pasó? ¿Qué le pasó? Hay que hacerles que paren. ¿eh? No Una persona es liberal. Una persona es ilegal, Una persona. la Libertad a la gente por mirar. Él se lo va es a presentar, ¿vale? Es ¿eh? O sea, no, él es el coordinador y ya les va a presentar ya lo el número <risa> de. ...de mesa solidaria de ropa para de los internos, eh, interno? en el eh, entonces estamos hablando con la gente de ropa ¿Sí? y el de teléfono. Sí, eso sí, eso sí. eso no, no, no, no, no, sí. la cuestión es que las no, bueno, no. Sí, la acepten no menos, el espíritu solidario. No la quieren, pues, la dejen ahí, ya, me he cantado los guardias, pero nosotros la hemos traído. Querido, vale, entonces, vale. han llamado. Hemos estado hablando con el poseedor de Cruz Roja. El, eh, la policía no ha derivado a ellos. Ellos me han dado el teléfono de Samuel de Málaga. Me ha dicho que la van a recoger y la van a clasificar y van a claro, esto hay que verlo. Y entonces, que hace, pues nada, que, que va vamos a quitarlo. Una... Que se ponga allí, vamos a la primera, luego pasa se la cartridge? segunda, vamos, no a dejar aquí. Pero sí, sí, vale. caben ayudamos nosotros No, no. no venga. Venga, a cuidarse. Bueno, lo que se ha confirmado, solo hemos podido ver a una persona porque el resto de internos no hablaban francés. El tema es que hemos tenido una, al principio una enorme dificultad porque primero nos han dicho que la cena estaba prevista de 7 a 10 y que durante ese periodo pues no podían tener entrevistas, cuando lo hemos insistido. Es verdad que se han preocupado un poco por facilitar las cosas, pero en cualquier caso lo que se ha evidenciado es que el hecho de que sea un centro penitenciario condiciona... ...todo Muy lo que bien, tiene que ver vale. con el funcionamiento interno... ...entonces eh, las entrevistas se llevan a cabo a través de una mampara... ...nos confirman que las familias la ven en el mismo espacio... ...con lo cual no se pueden tocar... ni se puede tener ningún tipo de muestra de afecto... Eh, ...cada vez que han traído un interno... ...lo han traído dos agentes de la unidad de intervención policial... ...con todo el equipamiento de chaleco antibalas, casco... Todo, todo algo, ...absolutamente... ...es eh, lo que te causa intimidación a ti que lo estás viendo desde el otro lado... ...con lo cual Muy entendemos bien. que además ni siquiera legalmente... ...tiene ningún tipo de competencia para hacer las labores de custodia... ...de personas que no han cometido ningún tipo de delito. Eh, la propia organización y estructura del espacio es penitenciario... ...puesto que el destino es una cárcel... ...cuando la ley expresamente que regula el tema de los centros de internamiento... ...prohíbe que tengan carácter penitenciario... ...porque obviamente se priva de libertad a personas... ...que no han cometido ningún tipo de delito ¿no? ...y lo que sí nos ha llegado a informar... ...es que sí tienen carencia de cosas... ...de champú, que el agua está fría... ...que a veces la comida es escasa... ...y nos confirman que efectivamente... ...a excepción del momento del desayuno... ...del almuerzo y de la cena... ...el resto del tiempo están todo el tiempo en el patio... ...fuera... ...que no tienen acceso a ningún tipo de espacio común... ...ni ningún tipo de actividad... ...ni absolutamente nada que no sea... ...pasar las horas en el patio sin más, ¿no? Y también nos han confirmado también la cuestión de, del, del equipo este de los cónsul, ¿no? Que vinieron el fin de semana pasado y que le han vendido una moto... ...es decir, que le iban a ayudar, que todo eso... ...y simplemente le han ido sacando uno por uno... Eh, datos con respecto a de dónde provienen, eh, dónde cogieron la patera, la familia, eh, todo para identificarlo y expulsarlo. ¿no? Es decir, que ahora mismo lo que se está preparando es un macro dispositivo para expulsar a 577 personas, que es lo que nos han dicho, exactamente el número es ya, 577 personas es lo que hay ahí dentro. Entonces esa es un poco la, la cuestión. Nosotros por lo que hemos estado informando sobre todo es de eso, de, de, no, de no... Sí, de los derechos que tienen a ser asistidos por un intérprete y por un letrado en el momento en que se lleva a cabo la notificación, recibir lo que son las quejas o sobre el funcionamiento interno y otra de las cuestiones que llama la atención es que no saben identificar, algunos sí, pero mucho, la inmensa mayoría de ellos, quiénes son los letrados o las letradas que le han asistido en el expediente, porque muchas veces este tipo de situaciones se, se suele llevar, son tantas las personas que se asisten y en un momento además eh, de mucha urgencia y de muchas prisa, que se constata que no permite tener una entrevista tranquila para que esa persona incluso poder detectar si hay casos de demandantes o solicitantes de asilo, ¿no? que siempre requiere una entrevista tranquila, con calma, en el que ellos puedan contar su situación y se les pueda asesorar. ¿no? En la mayoría de los casos, algunos de ellos ni siquiera tienen el nombre, los apellidos o el teléfono de contacto de los abogados que le asistieron por esa propia dinámica, que además muchas veces se impone en la propia comisaría o en las dependencias que en su momento se generan, que en este caso han estado tres días en Independencia de la Cruz, bueno, asistidos por la Cruz Roja, entiendo que cada uno viene de una ciudad distinta, algunos vienen de Elche, otro de Cartagena, o sea que... Los que nosotros, con los que nos hemos a estuvieron un día en, en, el, en el barco cuando lo, lo detuvieron en Altamar, y mm. uh, después tres días con la Cruz Roja, luego pasaron delante de toda una serie de funcionarios, pero que no tienen ni idea en ningún momento de, ni de lo que le han explicado, si había tenían derecho o no a abogados, si, eh, es decir, que le planteaban que sí, que que en teoría tenían derecho a abogado pero dicen que no han visto abogados allí por ningún lado. Ver, los abogados han estado, porque si no, obviamente, los expedientes tienen que estar en la asistencia. El problema es que se da en una situación en la que no te permite poder entrevistarte con ellos, poder identificarlos y poder tener realmente una defensa efectiva. ¿no? Estos casos, además, como no han llegado a entrar en territorio en, en, en España, lo que se trata es de una devolución, o sea, que, es que ni siquiera tienen periodos de alegaciones, ni absolutamente nada. Lo sorprendente realmente es... Que un, juzgado, que un el titular de un juzgado haya podido autorizar el internamiento de una persona en un centro de estas características. Eso es lo realmente sorprendente. Y que hace sospechar que obedece más a cuestiones de política migratoria que realmente de control de la legalidad. Y, en último término, eh, no hay un juez de vigilancia, como impone el reglamento, que en este caso sería competencia del juez titular del juzgado único de Archidona, no hay un turno específico de extranjería en el colegio de abogados de Antequera, que es el que tiene eh, jurisdicción en el territorio, con lo cual eso suma, otro suma y sigue a situaciones de indefensión y de inasistencia que se pueden llevar a cabo. No hay absolutamente ningún juzgado al que le puedan trasladar queja, al que le puedan plantear denuncia o le puedan plantear nada en torno a su situación, porque se está improvisando un centro de internamiento en un centro de violencia.